siempre, Paco González... ...un partido entre equipos nacionales... ...que en principio, lo mete mucho, lo ¿no, Paco? En esto no te voy a llevar la contraria... ...mira por dónde, Manolo... ...dos viejos rivales para los que no existen los amistosos... ...cuando se ven las caras, un lujo para la vista. Hoy se ven las caras, Paco... ...dos equipos de la península ibérica... ...España contra Portugal. Y si Manolo, Portugal por fin se ha convertido... ...en una selección importante en Europa... ...tras ganar la Eurocopa del 2016... Bueno, a ver Paco, mojate, ¿qué opinas del partido de hoy? No hay puntos en el juego, pero es una buena oportunidad para probar cositas nuevas. Con lo que te gustan a ti las probaturas, Manolo, supongo que los entrenadores van a modificar sus planteamientos habituales. Escuchen desde todos los rincones de España cómo la gente corea la alineación de los nuestros desde sus casas. Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida. Una táctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy descubiertos, Manolo. Pero Paco, ¿qué te parece el Estadio Nuevo del Atlético? ¿Te convence o no? Me convence y me sobra Manolo. A ver, todos echamos de menos al Vicente Calderón, pero hay que adaptarse a los tiempos. Y la verdad es que el Wanda Metropolitano les ha quedado niquelado. Desde luego, pero fíjate que a mí a veces aún se me hace raro estar a la orilla del Manzanares. Los portugueses encaran el choque con este equipo de salida. A ver, Paco, ponte las gafas que ya tenemos formación. El equipo juega con un 4-3-3. Lo que todos esperábamos, Manolo. Hoy han optado por alinear a dos extremos abiertos para abrir a la defensa rival. Comienzan los primeros 45 minutos. Pelota que pone en movimiento la selección española. Torres, Fabián. Pasa a la zona de peligro. Sergio Ramos. Le ha concedido espacio. Y el cancerbero entra en el cine y detiene el cuero. Sivaroba una parada rutinaria para él. Saque, al área. Sergi Roberto. ¡Qué mal pase dio! Joao Moutinho. Falla el pase y lo recupera el rival. Sergi Roberto, intercepta el pase, la verdad Paco que cada vez que veo jugar a este equipo, ese pase al hueco puede hacer daño, Ronaldo se va pero banderina arriba, fuera de juego, Sergi Roberto, cambio de roles, ahora toca defender. el bicho, el bicho tiene gol Marca uno y quiere dos Marca dos y quiere tres Marca tres y quiere cuatro so No consigue embalarlo y él sigue hacia adelante Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol Al que sube al marcador Si empiezan a marcar tan pronto que ocurrirá en el 90? Portugal se pone por delante Y su oficina se vuelve loca Fabián. Bruno Fernández. Cristiano Ronaldo el bicho. Pepe. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Qué bien filtró con intención. Han roto el empate y fíjense por qué ha sido con este gol. Pierden el cuero. ¡Buen pase filtrado! Así se corta una jugada. ¡Campaña! El balón rebota en un jugador... ¡Ricardo Pereira! ¡Pepe! Mete un balón en la zona de peligro... ¡Danilo Pereira! ¡Jo Moutinho! Brazos al frente del colegiado que da ventaja para Portugal... Levanta la bandera. Ahí fuera de juego. ¡Campaña! Reacciona bien. Con esa entrada y se hace con el balón. Danilo Pereira. Presión correcta, balón para el equipo. Parece que la roja está ...enfilado hacia la zona de peligro. Fabián va con todo y se la lleva. Y ahora Jesucito Nava. Sigue avanzando, vaya jugada individual que le está marcando el colega. Balón perdido, ahora lo tiene el equipo rival. Como Moutinho. Bernardo Silva. Jesús Navas con el balón. Pase ah, sí que se adentra con mucho peligro. Va a centrar. La saca el portero pero que la muerta. Despega ese centro que podría generar peligro. Y pierden el balón! Podría haber una buena ocasión ¡Atención que va buscando el empate! ¡El guardameta rechaza de balón! ¡Y lo envía donde ningún rival puede llegar! ¡Magnífico saque! ¡Tiene Ramos el cuero! ¡El balón cambia de equipo! ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Bruno Fernández! ¡Danilo Pereira! Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra. Va a ser que no Paco sin posición. No hay nada que hacer. ¡Qué gran visión de juego! ¡Atención que el pase es robado! ¡Guinness! ¡El pase es interceptado! ¡Chuta! ¡Claro ¡Ah, que sí! ¡Bien colocado Roy Patricio! Corta el pase y puede haber contraataque. Guedes. Bruno Fernández. El equipo de Portugal debe sacar partido al espacio creado en la banda. Combina con Jesúsito Navas. Que bien buscó el hueco. Pase a la zona de peligro. Chuto ahí Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol Llega el empate, llega el gol Que vuelve a darle emoción al partido Y el entrenador está que echa chispas Ay amigos, la posición del más listo. Ahí solo saben llegar los más pillos Y como podemos ver en la acción repetida Este supo exprimir al máximo La ocasión que se le habría brindado El marcador, segundo gol del partido 1-1 buscan espacio en el lateral puede centrar atención a la contra peligrosa aprovecha el espacio para crear peligro va a tener otra ocasión la salva. Se acabó el peligro. La defensa saca bien la pelota. Campaña. Jesús Navas con el balón. Se ha precipitado con ese pase. Y ha perdido el balón enseguida. Ricardo Pereira. Ha entrado con fuerza y envía el balón, fuera de banda. Pepe. João Moutinho. Cristiano Ronaldo el Bicho. Libre directo a favor del equipo luso. la pone en movimiento. Buen corte de Ramos. Me gusta ese balón en profundidad. Mete un balón, consigue dejar atrás a los defensas. ¡Qué parada soberbia para quitarse el sombrero! Corner de manual. El balón se pierde por la banda, sacará la selección española. Adama, vamos a ver si envía un centro. Bernardo Silva pierde el cuero. Intercepta el pase. Ramos se lleva el cuero. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Oh, por... A ver ese balón a la espalda en la zaga Al palo Ojo con el rechace Pelotazo de Pepe que no se complica Como ha cortado la jugada Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Y pierden el balón John Moutinho Balón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Se lleva el balón con peligro Puede marcar dispara ahí Aleja el peligro con esa entrada ¡Qué alivio! Bruno Fernández utiño Cristiano Ronaldo El Bicho Sergi Roberto Pase que se adentra con mucho peligro ¡Creo que la puede poner! El balón encuentra a su destinatario a ver qué hace ahora. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo, golazo! golazo ¡Qué golazo! Con este gol se adelantó en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. ¡Mala suerte para Portugal que tendrá que buscar la remontada! ¡Cristiano con el cuero! ¡Allá va con ganas de comerse al rival! ¡Este equipo nos está dando caviar del bueno!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 Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo. Se renuda el juego con 3-1 en el marcador. Envía perfectamente el balón a su compañero. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Le sale al paso para intentar robar. Los campeones de Europa juegan el cuero. Ha decidido que se sobra y se basta el solito. Combina con Jesúsito Navas. Fabián. ¡Campaña! Tenía disparos pero no logra aprovecharlo Ahora se sacará de puerta Hoy tenía la cabeza en otra parte Paco, no ha dado ni una Tiene razón Manolo, la verdad es que nos ha decepcionado a todos Yo creo que le ha faltado visión de juego para colocarse bien en el campo y asociarse con sus compañeros en las estadísticas, mira, vemos claramente que se ha movido regular por el terreno de juego. Y yo creo que eso le ha perjudicado enormemente. Corta el pase y puede haber contraataque. Juega la roja. Fabián. Sergio Ramos. ¡Ese peligroso de España! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Es un gol de ratón de área, Manolo. Supo dónde colocarse y remató a quemarropa. Este gol acaba con todas las esperanzas de una remontada. Y solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego, Manolo. ¡España! Este gol merece que le echemos otro vistazo. ...están consiguiendo una ventaja contundente... ¡El poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡El poder! ...Guerreiro... ...Bruno Fernández... ...es falta a favor de Portugal... Intenta sacar, pero sigue el peligro No es que le pegara mal Es que le ha pegado rematadamente mal Parece que le daba una pelota de playa Guerreiro John Moutinho Guedes Podría haber una buena ocasión El esférico lo controla Cristiano el línea ha levantado el banderín, indicando Orsay. Oye, fuera de juego marca, tengo duda Ruiz. Bueno, voy a tener que ir al oculista este paso porque para mí era posición correcta, clara. Y ahora veo que no. Muy bien por el línea. Muchas gracias Antonio. Toca la bola buscando la banda. Sergio Ramos con la pelota. Tiene apoyo. Navas. Mal centro, el balón no llegó a su destino. ¡Vale, vale, vale, vale! Magnífico saque. La intención era buena, pero, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Bueno, los defensas han estado muy atentos y le han impedido tirar con comodidad. ¡Bruno Fernández! El equipo de Portugal debe sacar partido al espacio creado en la banda. Ahí vemos la excelente intervención del guardameta. El árbitro mira, reloj, ¿cuánto queda? Nada más y nada menos que cinco minutazos de prolongación. Menuda paliza, se van a pegar los jugadores de ambos equipos. No quería fútbol hermano, Nos pues toma tres tacitas. Antonio, gracias. Atentos a la ejecución de Cristiano. Ronaldo ha estado a punto de conseguir otro gol González Ya sabemos de lo que es capaz el bicho Y sobre todo es de los que no dejan de intentarlo nunca Horrible el pase que acaba de hacer Cristiano Ronaldo Se la quita de los pies Madre mía, eso no lo da ni Paco González Bernardo Silva, coge el balón, suelto. Jesús Navas con el balón, Busquets con el balón. Y ahora Sergio Ramos. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Mete un balón en la zona de peligro. El asistente levanta la bandera como si no hubiera un mañana. Todo tuyo, Antonio. Bueno, pues no sé si el atacante arrancó demasiado pronto o el pasador esperó un segundito de más, pero la jugada estaba bien nueva. Entendido, gracias. Adama. Corta el pase y puede haber contraataque. Cristiano Ronaldo, le ha concedido espacio, ahí fuera del juego que corta la jugada Antoñito. Sí, sí, gran acierto del asistente en una jugada complicada que llevaba muchísimo peligro. Gracias Antoñito, demasiada desigualdad en estos 45 primeros minutos, aunque sea un amistoso los jugadores deberían tener en cuenta...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 Si sí, una parada rutinaria para él. No consigue pararlo y él sigue hacia adelante. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Podría haber una buena ocasión. El guardamete rechaza de balón y lo... segunda parte Paco y tendrán que ponerse las pilas para empezar a remontar va desviado Sergi Roberto Pierden el cuero. Qué bien filtró con intención. Quede. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Ah, se acerca la portería. ¡Uy, qué grande! Le ha arrebatado el balón de los pies. Si llega a retrasarse un segundo era penalti cantado. ¡Qué gran intervención! Bruno Fernández. El bicho tiene el balón. Fabián. Busquez con el balón. Pase peligroso. ¡Qué gran visión de juego! Cuidadito que cambia la posición. Bruno Fernández. El balón cambia de dueño. Es falta a favor de Portugal. Bruno Fernández. Yo, Moutinho. ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Qué pelota le han dado al bicho! ¡Bosqué se la da al rival! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Son bombazo del bicho! Podría haber recortado distancia en el marcador... ...pero ha desperdiciado la oportunidad... Intercepta el pase. Como no lo apare, acaba en gol. Sigue habiendo peligro. Ojito con ese pase. Es una buena ocasión. Entra el ataque desde el lateral. Bien colocado Roy Patricio. Fabián. Sergi Roberto. Y pierden el balón. Bruno Fernández. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Puede avanzar sin problemas. Golpea la pelota. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. gol! Estuvo en el lugar y en el momento oportuno. Estaba tan cerca de la portería que el guardameta no tuvo tiempo para reaccionar. Colorín colorado, un cuento más y este partido se ha acabado, aunque aún queda tiempo para la remontada, pero yo me parece que es imposible. Me da miedo decirlo, pero creo que no. Este partido no se nos escapa. Este partido no se le escapa a España. ...el marcador es cada vez más contundente... João Moutinho... ...Cristiano con el cuero... ...otro mal pase y van unos cuantos... ...Cristiano Ronaldo... ...falla por completo en el pase... Buen pase buscando la espalda defensiva. Respiren tranquilos, que no ha pasado nada. Bernardo Silva. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Parece que va a haber cambio de la selección portuguesa. ¿Quiénes son los afectados? Ahí lo tenemos Manolo, el jugador ya se marcha y entra a su compañero a tratar de apoyar el juego del equipo. Muchas gracias Antonio. Madre mía, eso no lo va ni Paco González. Pierden el cuero. Danilo Pereira. Bruno Fernández. Buen pase filtrado. Vamos a ver qué pasa. La bloca. Corner bien sacado. La intenta sacar pero sigue el peligro. ¡Detiene ese disparo! ¡Guedes! ¡Bernardo Silva! ¡El pase es interceptado! La defensa no estuvo atenta ¡Y dispara! Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón Le ha dado un poquito mordida Adama. El equipo de Cristiano con el balón Delphore mete la pierna y se lleva el balón Cristiano Ronaldo Pelota que se va por el lateral Saque de banda para los nuestros Torres Cambio de roles, ahora toca defender. Hoy pues nada que vuelven a perder el cuero. siga adelante Cristiano Ronaldo. Se abren los mares para que pase el animal. Pasaba por allí, se la queda. Atención a la contra peligrosa. Ojito con ese pase. ¡Se marcha por mucho! ¡Rubén Díaz! ¡Bruno Fernández! ¡La presión en ataque ha funcionado! ¡Buena entrada, sí señor! Campaña hoy, hoy casi, casi falló por poco. Toca aguantar el resultado. A pesar de ir ganando cómodamente, no cesan en su empeño de aumentar la diferencia y casi lo consiguen. No sé cuántos panes han fallado hoy. Era sido un hombre pegado a un balón, pero qué clase tiene. ¡Tiene apoyo! ¡Qué mala actitud en defensa! ¡Lanza portería! Buena parada del meta. Muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido. Tendrán que hacer mucho más si quieren batirle. Balón en juego que saca al área. Se bien protege el esférico. Está protegiendo el balón con su vida. Cristiano Ronaldo el bicho. El bicho tiene todo el espacio para subir. Cristiano Ronaldo. Controla Bruno Fernández. Bueno, ahí lo han intentado, pero el marcador no se mueve. Se les complica el asunto. Carvallo. El balón cambia de equipo. Buen pase buscando la espalda defensiva. Quiere ponerle al espacio. Madre de mi vida, Paco. Era imposible fallar eso. Como decía que el anuncio deportivo no hay nada imposible. Y lo acabamos de ver. Buen pase. Pero amigo mío, para el rival. Guerrero. Buen balón a la zona de peligro. Con espacio para el centro. ¡Qué paleta suelto ese balón! ¡Madre mía! ¡No sé cuántos palos han fallado hoy! Balón de Portugal en ataque. ¡Mala entrega de Bernardo Silva! ¡Ese avance puede ser peligroso!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 no quiere que nadie se la quite Paz se acerca a la portería la saca el portero pero queda muerta el partido se reanuda con un saque de banda a favor de España pelota para Navas a ver ese balón a la espalda en la zaga sigue habiendo peligro ¿Cuánto nos queda para que concluya el encuentro? Se va acercando el momento del pitido final, ya solo queda el último cuarto de hora de partido y lo que decida añadir el árbitro. Recibido Antonio, Cristiano Ronaldo. Eso será saque de esquina, la situación era peligrosa pero la han resuelto con contundencia. Hoy está haciendo un buen partido Paco. ¡Eso no me lo pueden negar! Sí, Manolo está que lo tira, creando ocasiones de gol. Me sé de un portero que ya no sabrá ni dónde meterse cada vez que engancha el cuero. Cuando lo intentas una y otra y otra y otra vez, lo normal es acabar marcando. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. ¡Qué gran visión de juego! La posición es buena, arma la pierna y parado. Eso iba para adentro, Manolo. Corner bien sacado, cuelga la bola al área, pero lo despeja. Evitó el peligro tapando el tiro. Rubén Neve, Guerreiro, sufriendo ahora presión. El balón se pierde por la banda, sacará la selección española. Sergi Roberto. Busquets con el balón. Atención que el pase robado. Aleja el peligro de su portería. Pase a la zona de peligro. Se sale con la suya. Eso no va entre los tres palos. ...Ricardo Pereira... ...Rubén Neves... ...dime cuánto queda Ruiz... ...pues mira, el tiempo reglamentario yo diría que quedan 10 minutos... ...solo eso, luego el colegiado decidirá si añade algo de tiempo extra o no... ...gracias Antonio... ...campaña... ...ojito con ese pase... ...que tiene con comodidad a este paso señores y señores voy a perder la cuenta de los córner un córner de manual y vuelven a despejar no sé cuántos balones han sacado hoy y despejan pero acaban posición del contrario Guerreiro Pizzi Hoy pues nada que vuelven a perder el cuero Pizzi, Bruno Fernández. Otro mal pase y van unos cuantos. Pase peligroso. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Fabián. Torres. Menudo pase tan malo. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Bernardo Silva pasó como Pedro por su casa que mal defendió el cuero peina el césped y llega al área saca el esférico de ahí sin contemplaciones pase con mucho peligro ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda fabián campaña bien colocado roy patricio Rubén Díaz. Pepe. Ricardo Pereira. Rubén Neve. Excelente pasa el espacio. Pasa entre líneas para Cristiano. Ojo que el bicho puede picar. Quepa, no consigue retenerla. La presión en ataque ha funcionado. Bernardo Silva. Se pone en medio. Fíjate, hasta el rival, Felicita. Se acerca la portería. Regresan a la carga. Sigue habiendo peligro. Bernardo Silva. Mete un balón en la zona de peligro. ¡Qué gran oportunidad! Libre directo a favor del equipo luso. La meta ataja el tiro. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Encuentra espacio. ¡Tiro! No se me ocurre una mejor forma de rematar el partido, Manolo. Paco, estos tíos no descansan bien el descuento, pero si el resultado está bastante claro, pues mira, siguen y siguen y siguen. Desde luego, me de unos que se van a ir al vestuario bien escaldado. ¡Qué duro se hacen estos minutos cuando vas perdiendo por tantos goles! Estarán deseando que acabe el partido. Rubén Neves. Carballo. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. ¡Madre mía! Eso no lo da ni Paco González. Fabián. Ese pase al hueco puede hacer daño. Vaya para don Paco. Para don Paradón, eh. Ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Magnífico saque. La intenta sacar, pero sigue el... ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Rebota en el poste y se cuela. Ha marcado España y ahí pueden verlo repetido. Nadie se lo pierda. El centro que conduce al gol es fantástico. Un balón bien colocado de un saque de esquina. Esto ya está más que visto para sentencia. Carvalho. Aunque solo haya sido un amistoso, un resultado así sube la moral de cualquier Paco Y se la baja cualquiera cualquier apagado. Los dos seleccionadores se llevan a casa mucho en qué pensar. Seguro que les hacen replantearse algunas cosas de cara al futuro. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Otro partidazo de este hombre, y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo. Manolo, hoy un doblete y victoria para su equipo. Y en el otro bando, yo creo que ha cumplido incluso por encima de la media de sus compañeros. Aunque su equipo ha caído, no hay que olvidar ese gol marcado en las varias ocasiones que ha tenido. No ha sabido aprovecharla. Pase ah, que se adentra con mucho peligro. Creo que lo puede poner.